Y esto estilo bien. No me corté el cabello, no me lo decoloré, solo me quité la peluca con la que he vivido buena parte de mi proceso de quimioterapia para responder al tema que más me solicitaron en los comentarios de los primeros videos y es el miedo, el miedo escénico. Mis años de experiencia dando clases me han enseñado que el miedo regularmente está asociado al cómo nos evaluamos a nosotros mismos y a los temores que nos da cómo va a ser evaluada nuestra presencia, nuestra presentación delante de otros. Pocas veces está asociado al contenido, a lo que vamos a decir. Y allí deberíamos hacer el foco de todos nuestros relatos. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo, en miedo, podemos relatar la caperucita roja, los tres cochinitos, podemos cantar el himno nacional. Y podemos hacerlo porque nos lo sabemos. Saberte las cosas bien facilita que incluso en situaciones estresantes puedas hacerlo bien, puedas hacerlo con propiedad. Y un buen comunicador tiene que procurarse un buen relato si además sabe que hay otros factores estresantes alrededor de la posibilidad de hablar delante de terceros. Crea un relato para ti y un relato que tenga importancia para otros, que el otro pueda recordar, quedarse con él. Y yo te juro que mucho, mucho de ese factor de miedo va a disminuir. Porque si vas a decirlo, ¡dilo bien!